Buenas noches, de nuevo en directo, como, bueno, como numerosas personas también lo han pedido estos días. Y me parece que, que si se puede hacer, ¿por qué no? Si se puede elegir escuchar, ¿por qué no escuchar? Si se puede elegir ser amable, ¿por qué no ser amable? Estamos en Murcia. Como sabéis, en este en esta canal en este perfil de Periscos retransmitimos luchas sociales, siempre en la calle, pero estamos en cuarentena en España. Bueno, ahora os voy respondiendo y os voy saludando, pero para los que no nos conozcan, ¿no? a esta gran familia que somos en esta lucha, pero no podemos estar luchando en la calle, no podemos estar luchando en la calle, así que cada persona considero que es importante que aportemos lo que, lo que podamos, ¿no? En este caso, pues crear este canal para podernos escuchar, para poder compartir la realidad que acontece, que percibimos, independientemente de la actualidad que nos impone en los medios de comunicación. Los detalles que más nos atañen son aquellos que o pasan desapercibidos, desapercibidos a los grandes medios o simplemente no interesan. Entonces, vamos a, vamos a contarlo aquí, ¿vale? Bueno, saludo a Noelia, Pablo, Loli, Nora. Nora, tantas noches ¿eh? que hemos pasado en las luchas aquí en, a, a través de Perisco y ahora en casa. Jacarandas, que dice que, que, que cómodo. No, me siento más cómodo en la calle, me siento más cómodo en la calle. ¿eh? En casa me siento extraño, me siento raro. Incluso aún teniendo más posibilidades, que aquí realmente tengo una computadora, la tablet, podría quizás con, con, eh, retransmitir de forma simultánea también en, en YouTube, en otros lugares, ¿no? Pero al darle prioridad, al poder intervenir en Periscope, vosotros, tú que, es, que estás ahí, pues entonces me parece que centrarnos en Periscope y luego ya sí, compartiré el vídeo, igual que a, ayer, en, en YouTube y en y en Facebook Loli, no sé si te ha saludado nuestra moderadora, buenas noches ya sabes, puedes dar corazones, esos corazones haciendo clic en la, en la pantalla para hacer esto también un poquito más ameno y super corazones, puedes comprar monedas y dar super corazones entonces aparecerá siempre ahí, damos la bienvenida a Dadi, a Adrián, de toda la gente que os esté contando estamos en Murcia, en España estamos en cuarentena es, vamos a comenzar mañana el tercer día oficial de, de cuarentena Ayer ya estuvimos hablando acerca de diferentes realidades que hay aquí en Murcia y en España. Algunas de ellas, hace unos minuto he publicado un vídeo en Facebook. Veamos, ayer lo mencionamos, hoy lo vemos. Ayer mencionamos, por cierto, puedes entrar cuando quieras a participar, ¿eh? hay un, un icono de dos... Caritas, le das ahí y puedes participar con audio, siempre con respeto, ¿vale? Pudiendo ser una persona respetuosa, pues, pues hagámoslo, ¿eh? ya que lo podemos hacer, tenemos esa opción, lo hacemos. Decía, ayer decíamos que toda esta campaña de quédate en casa, pues para evitar que las personas podamos sufrir algún tipo de problema y colapsar urgencias, eh, o los hospitales, o evitar también el, el contagio, pero claro, quédate en casa a personas que no tienen casa, ¿qué? Pues he publicado un vídeo en Facebook de una persona, Belén, que lo publicó en respuesta al Ayuntamiento de Murcia, de cómo se encontraba un comedor social en Murcia, comedor social, y Jesús Abandonado, en Murcia muy popular, esta, esta entidad, por la, por la labor que desarrollan y que hacen, y de, de cómo la administración no está atendiendo como se merece a las personas sin hogar. Personas sin hogar que, insisto, están escuchando constantemente quédate en casa. Algo de por sí ofensivo, porque no tienen casa. Hay una petición que otra persona ha publicado en Change.org para, eh, para que la firmemos y de esta manera mostremos el apoyo para que la administración atienda a las personas que no tienen hogar. Como siempre, como en todo, ante cualquier tipo de situación catastrófica, las personas más vulnerables son las personas más olvidadas, las personas incluso a veces no olvidadas, a veces abandonadas. Yo te animo a que veas ese vídeo, lo compartas, porque además al estar en la calle, al, perdón, al estar en la casa, no vemos lo que sucede en la calle. Así que me pareció importante el unir la petición de firmas para que los, la administración pública y el gobierno tomen unas medidas para atender a las personas que están en la calle a ese vídeo mostrando la realidad, eh, cómo estaban colapsadas la entrada al comedor social. Me animo que compartas este vídeo en Facebook, en Twitter, en Periscope, en, sí, invites a otra gente, en, en Periscope, en WhatsApp, Telegram y demás. Ya sabes, la gente somos los medios, te está hablando Cecil Ocean. yo estoy aquí ahora hablando, en cualquier momento puede, puedes tú intervenir u otra persona, pero la gente somos los medios, es importante que, que nos acompañemos, que nos escuchemos, que aportemos calma a quien está en un estado de alarma excesiva y que aportemos alarma a quien está en un estado de casi ocioso, ¿no? Hay numerosos vídeos también de, de otros países como Italia que no cometamos los errores, que no nos tomemos esto como unas vacaciones. Retomando el tema de las personas sin hogar, mirad, hay numerosas ocasiones donde a las personas sin hogar se discrimina, incluso nos da igual ¿no? el, el, el cómo le pueda ir, porque se les estigmatiza por las adicciones que puedan tener. ciertamente ciertamente hoy día en Murcia hay personas que están en la calle y que tienen adicciones estaba hablando esta mañana con algunas personas que suelen eh, bueno, que, que, que tratan día a día con, con personas sin hogar y te, y te lo comentan con naturalidad te lo comentan con naturalidad porque no la estigmatizan veamos en ayuntamientos, asambleas, senado y congreso no se hacen pruebas alguna de consumo de drogas. Hay noticias publicadas de cómo en los baños de congreso se da positivo en cocaína. ¿Vale? Es decir, un político se puede permitir su adicción. Un pobre no. A un pobre se le estigmatiza. Un político puede estar colocado y darle al botoncito del escaño. Y nos da igual. A una persona sin hogar, se la desecha como si fuese ya una sobra, porque además de ser pobre, tiene adicciones. Hay que ser inclusivo. Lo que no puede ser es que una persona cuando está en una situación de miseria, se le exija que, que tenga o aparente buena salud, que tenga o aparente buen aspecto y que además esté eh, llevando una vida absolutamente ejemplar. Es decir, los errores, las... Eh, las incoherencias, las paradojas, los, eh, las adicciones, todo, son como privilegios de personas con dinero. Bueno, Anit, Marisa, Flavia, y a todas las personas que os estáis conectando, Esperanza, y que estáis compartiendo. Me parece muy importante que no... O sea, que compartamos esto, ¿eh? Y que seamos la gente escuchando a la gente. No... Eh, o sea, entre entre nosotros, personas semejantes, como ayer estábamos hablando con, con, con Flavia, que estuvo interviniendo. Me parece muy interesante y te animo a que tú también te conectes y, y des a conocer tu, tu retransmisión, incluso si lo haces en privado para tus familiares. Eh, estamos en un momento donde nos tenemos que escuchar. Saludos también, Mariluz. Bueno, pues... La reflexión de, de hoy, del comienzo, las personas sin hogar, insisto, pásate por la página de, de Facebook y mira, mira el vídeo. Como sabéis, además, aquí lo que estamos haciendo, toda esta labor que desarrollamos, digo desarrollamos porque, sabes que siempre digo que la gente somos los medios, es una labor altruista, también te digo una cosa, si una persona hace algo bueno y, y cobrase, pues oye, pues, también bienvenida, pero en este caso, además, es que es algo altruista. Vamos a ver, Brian, eh, si nos tiene algo, algo que contar... Se nos conectan personas de diferentes países, vamos a ver si Brian dónde está y quién nos tienen que contar. Y mientras tanto, insisto, vamos a continuar hablando sobre las personas si no va Hola, hola, hola, ¿cómo sí? estamos? Buenas noches. Buenas noches, saludos desde México. Saludos desde México. Saludos desde México. Buena, bueno, buenas tardes para ti. Buenas tardes. ¿Brian? Así uh, es, servidor. Hola, ¿cómo están? ¿cómo estáis? Eh, pues mira, por aquí estamos en, en, en España, estamos en un estado de alerta, las calles están vacías, la policía patrullando y, y multando, sancionando a la gente que, que está en la calle de paseo, es decir, si tú vas de paseo y dices que estás de paseo, pues multa, sanción. Y bueno, los casos parece ser que están aumentando, eh, se han doblado casi y... Y bueno, y la sociedad está en un proceso de aprendizaje, de ver cómo se toma esto. Porque yo, por ejemplo, Brian, pienso en la gente que está en el hospital sufriendo eh, junto a su, a su padre, a su madre, que, que igual fallece, ¿sabes? Y que realmente está siendo un número en los noticiarios, ¿sabes? Es decir, se está teniendo como una falta de compasión con las personas que, que están falleciendo y con, su, y con sus familiares. ¿Cómo se está viviendo esto en México? Brian? Pues miren, en realidad acá en México, el gobierno como que no ha creado o no ha dado a entender cómo está en realidad la situación. Ha tratado de ocultar un poco las cosas. Hasta ahorita dicen que solo van 47 casos en el país confirmados. Pero si ponemos a pensar en la realidad de las cosas, seguramente debe de haber muchos más. ...y seguramente pues hay algo grande que están ocultando, ¿no? ...y yo lo que sí puedo compartirles es de que acá en México... ...la mayoría de las personas como que toman las cosas muy a la ligera... ...como que no le ponen el cuidado que deben de hacer... ...yo veo a las personas en las calles muy tranquilas... ...circulando libremente, incluso ayer hubo un festival de música... ...que se llama el Vive Latino, acá en México... ...en donde pues asistieron a mil personas a ese festival... Y pues solamente hubo revisión preventiva en la entrada del, del festival. Se detectaron a 27 personas con un tipo de, de fiebre, pero pues eso es un lugar a donde se puede dar un brote o un contagio. No digo, son 40 mil personas. Entonces, algo debe estar pasando y debemos de poner mucha precaución en ese tipo de cosas. Y Brian, ¿no puede ser también que, que se dé como en otros países y como en, eh, en otras? Tantas circunstancias que hay como varias fases la primera fase es la negación no pero eso pasa en un duelo eh, pasa en muchas en muchas situaciones no también cuando a una persona le, le diagnostican una enfermedad la primera fase es negarlo no puede ser si yo me cuido si yo ¿no? pues, eh, aquí en España también hubo, Hubo competiciones deportivas, hubo manifestaciones el 8 de marzo, partidos políticos, un partido político que congregó muchísima gente en, en, también en un centro deportivo, en un acontecimiento, es decir, que hubo diferentes eh, ámbitos en los que se estaba negando quizás esa realidad porque tampoco se, se, bueno, porque se estaba en, en esa primera fase. ¿Puede ser eso? ¿O puede ser que realmente, como tú dices, sea un acto voluntario, el, el, el minimizar, el ocultar, que no sea ni siquiera para no crear alarma social, sino que se por otros fines? Pues yo creo que, quiero pensar que es eso, ¿no? El no causar un miedo colectivo, sí. Una, sí. una... el realizar de el pánico, el que la gente... Pues no será de sus casas, ¿no? Porque seguramente si sucede eso, los países, la economía se para por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no produce, ¿no? La gente no va a trabajar, la economía se detiene por completo en un país. Eh, pero yo creo que eso es lo que no quieren que pase en México, es lo que no pretenden hasta ahorita que pase, según van a elevar a alerta 2 o a la fase 2, ...que muy seguramente en estas últimas horas se va a, a levantar... ...a partir del día de mañana acá en México niños no van a ir a la escuela ya... Uh, ...se adelantaron o se adelantó el periodo de vacaciones... ...se le llamó así, pero más bien como que entró a una fase de cuarentena... ...para que se evitaran contagios ¿no? en las escuelas... ...todas las escuelas de todos los niveles, públicas y privadas... ...a partir del día de mañana... No van a, a ir a la escuela ya. Sí, aquí también coincide que um, lo comunicaron el jueves, que a partir del lunes no estaban cerrados todos los, los centros públicos, dieron un día de margen para que eh, padres, madres, familiares se pudiera adaptar a, a la situación, que no fuera de un día para otro y hasta el principio, finales de marzo, no va a haber actividad. Ahí os han fijado una cantidad de, de días en concreto donde se produzca esta cuarentena y han comentado cómo se va cómo se tiene que comportar la gente, si la gente puede o no salir desde sus casas, si, tiene que, eh, si puede hacer uso de los espacios públicos… Es, no, simplemente no salir de casa es lo que aconsejan, no salir de casa si no hay a qué salir, no salir no estar en lugares donde haya mucha gente donde haya mucha asistencia, arriba de 5 mil personas eh, los parques de diversiones como Six Flags acá en México están cerrados eh, la Liga Mexicana de Fútbol eh, incluso está realizando los partidos de la actual Liga a puerta cerrada eh, para que no haya contagios mayores. Sí, eso coincide prácticamente con las medidas que se, que se tomaron en, en España. En otros países fueron mucho más estrictos y cancelaron directamente las competiciones deportivas. Aquí en España primero fueron a puerta cerrada, luego se llegaron a cancelar. Las, las concentraciones de, de, de personas también se limitaron en, en una cuantía y ahora ya directamente es que te dicen que no salgas a la calle a pasear al perro y, y con la excusa de pasar al perro, que no lo pases cinco veces, ¿sabes? Entonces, parece que se están repitiendo un poco las pautas que están, que están en España. Que España puede servir de una manera como, como una referencia de lo que aquí, de lo que aquí puede, puede pasar. Espero que, en todo caso, la gente se tome más en serio de lo que aquí mucha gente se lo tomó, porque en un principio era como una recomendación no salgas de casa... Eh, entonces, hubo personas que lo tomaron como un descanso, ¿no? como, como unas una posibles vacaciones, incluso se fueron a su zona de, de segunda residencia, no tanto para disfrutar de, de, de la zona, sino como para alejarse de, de los focos donde más eh, casos hay de coronavirus, que en este caso en Madrid. ¿no? Y ha habido mucha crítica acerca de eso, pero espero que ahí la gente se lo tome más en serio, que no es una recomendación, que es algo, que es algo aunque no lo queramos, ¿no? más serio. Seguramente y pedimos que así sea, ¿no? Yo mando un saludo hasta España, a la hermana patria España y pues ojalá que todo te tenga y todo termine pronto por el bien de la humanidad. Saludos y bendiciones desde México para todos. Un abrazo, Brian. Saludos. Hasta luego. Bien, pues... Brian, desde México, contándonos la situación y nosotros también aquí compartiéndosela. De decía que en México, pues... Teme que no se lo estén tomando tan en serio que es lo mismo que estaba sucediendo aquí en España hasta hace nada hasta hace un día prácticamente no porque además mmm, cuesta creer no que tengas que estar en, encerrado en tu casa ¿eh? cuesta creerlo ¿no? y además también muchas veces sucede que acostumbrados a creerlo menos algunas personas me lo han dicho no y es que ¿Cómo vas a creer a estos políticos que están engañando tantas veces? ¿no? Decía una persona. Y claro, llega un momento que hasta cuando te dicen algo que puede ser recomendable y puede ser verdad, pues uno no le cree, ¿no? Pero bueno, aquí la gente está, parece ser más concienciada a ver si se nos conecta y lo comentan más personas de cómo están viviendo la situación en, en su ciudad, aquí en España. Eh, Estábamos hablando de las personas sin hogar. estamos hablando de las personas sin hogar. Yo espero que durante los próximos días el gobierno tome medidas. ¿eh? Tome medidas. Pero no esperemos a que sea el gobierno el que tome medidas, sino también tomemos nosotros medidas y, eh, y no estigmaticemos a las personas que se encuentran en esa situación y pensemos que que bueno, que, que no pasa nada, ¿no? que es, es como un mal menor, es fuego amigo, son efectos secundarios. ¿eh? Esperemos que no. Saludos también de la Argentina, nos están haciendo, mandando fuerza, Fer, muchas gracias, Fer. Otro asunto que ayer comentamos y que bueno también han dado algo más de información, es de la situación de las personas que... Están pendientes de desafío. Además de Madrid, hay otras comunidades que han paralizado los desafíos. Que yo conozca, no hay una... Hace unos minutos estaba el gobierno haciendo unas declaraciones, no sé si se han hecho alguna declaración, indicando que se detengan los desafíos durante el tiempo de cuarentena. ¿Eh? No lo sé. Mañana, por la mañana, que es cuando... Los desahucios habitualmente de lunes a viernes por la mañana. Vamos a comprobar si se siguen produciendo. Esta semana pasada, el jueves y el viernes, habían desahucios. En Murcia hubo un desahucio. No por la verdad, jamás hasta para la hipoteca comunicó el jueves que estaba vendida bien que fue suspendido. Pero, claro, insisto, eso de decir a la gente quédate en casa mientras tiene la carta ahí escrita que al día siguiente por la mañana la van a echar es que se están viviendo situaciones. Bastante duras se, se está enfocando, claro, por una parte por la salud, por otra parte por lo económico. Y lo humano suele quedar, suele quedar bastante al final, ¿no? Suele quedar bastante al final. Dice Daddy que en el PC no aparecen las caritas. Es posible, ¿eh? sí, es posible. A ver, sí, te lo confirmo. Lo tengo aquí, en el, en el PC no aparecen las caritas. Si te instalas la aplicación en, en un dispositivo móvil, si tienes esa posibilidad, te aparecen las caritas y puedes participar. Eh, inténtalo a ver. ¿eh? Si no, para próximos días, también, a ver si en, en Facebook, en YouTube, quizás también durante el día, algún directo en Instagram, que ahí también pod podemos compartir cámara. ¿Vale? Ahora mismo es más eh, crear este espacio para escucharnos, para lo que yo también voy escuchando durante el día, voy aprendiendo a pues, compartirlo y para, de alguna manera, animar a que otras personas pues hagan lo mismo y bueno, que no estemos sometidas a esa presión mediática con mensajes constantes que nos. que, que, que nos afectan a la salud y nos afectan negativamente. ¿eh? Que nos afecta negativamente. Pues la realidad de los desáfigos. Mañana, mañana veremos lo que sucede y mañana, en torno a las 10, decía algo, ¿eh? Aquí. Digo a las 10, pero.. Pero esa hora también, está por aquí mi hermanico y se suele acostar en torno a esa hora. Así que en, a partir de las 10 estamos más o menos cortados, 10, 10 y media. ¿vale? Dale a seguir y así te suena la notificación Saludos, Niuma. Aquí estamos otro día, ya el segundo, como ayer. Gracias a que la gente pues, ha pedido que se haga esto. Y yo pues, pues nada... Con mi vergüenza, me he hecho la vergüenza de encima y aquí estoy. ¿eh? Me gusta más estar detrás de la cámara mostrando la realidad, pero bueno, ahora de alguna manera la realidad es que la gente estamos encerrados en casa. Entonces, pues hay, hay que mostrarla también, supongo, y aquí estamos, ¿eh? mostrando la realidad, encerrados en casa. Yo en, en mi caso particular, nada más, tengo aquí mi, mis libros, que es lo que, en, entre tantas cosas, me dan vida, ¿eh? escuchar a la gente, y si no hay gente, hay gente que dejó su impronta, negro sobre blanco, y que la podemos consultar y en cualquier momento, ¿no? siempre tengamos esa posibilidad. Ya los tengo. Hay libros que están ahí, que, que, que no tendrían que estar, pero, pero, no, pero me da vergüenza hasta regalarlos. Digo, es que no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie, ¿sabes? Pero bueno, ahí está, también bien por ahí. Dice, hola, buenas noches de confinamiento. Dice Newman. Primera vez de Fresquito Fe. Pues, bienvenido, bienvenida. A ver, cosas a, también a comentar. Ese, eh, he estado hablando con personas que se están preocupando justamente de lo que ayer estábamos hablando con Numa de qué pasará cuando esto pase. ¿no? Personas que me han estado hablando de, esta, de esa cadena que se produce a la hora del de consumo. Si una empresa... Tiene unos, unos, unas personas en nómina, unos empleados, unas empleadas, no las puede pagar. Si esa empresa no recibe no recibe dinero durante una serie de, de días, dependiendo qué empresa si tiene cierto material perecedero, bien porque sean alimentos o bien porque sea algo temporal, ¿no? o puede ser productos de, de moda, imagínate, ¿no? en este caso comuniones, bodas y demás. Bueno, hay gente que está bastante preocupada, unas personas se atreven a, a decirlo, a comunicarlo, otras personas pues mmm, directamente no saben qué, qué pensar y simplemente pues hablo con ella y le dejo que piensen en voz alta para que se escuchen a sí mismas. A veces no hace falta ni hablar, ¿eh? es estar ahí delante de una persona, acompañarla y dejarla que hable para que se escuche a sí misma para escucharla, pero sobre todo para que esa persona se escuche a sí misma, porque muchas veces las soluciones vienen de, de, de nuestro interior. ¿no? La, el conocimiento viene de fuera, pero la sabiduría procede de dentro. Nos preguntas de, acerca también se nos conectan desde México, de la situación en España. Pues la situación en España está un poquito peor que ayer, ¿eh? Un poquito, o, o bueno, igual no tan poquito. ¿no? Pero en lo que se refiere a personas afectadas, contagiadas y personas fallecidas. A mí me preocupa, además, la falta de empatía que hay a la hora de comunicar esta realidad. ¿no? Se comunica, pues, que aumenta el número, pues eso, como si fueran números, cuando en realidad son personas que están en hospitales eh, acompañando a su familiar que, que, que está falleciendo, que ha fallecido... Yo me pregunto cómo será la realidad estos días en los tanatorios, en los velatorios, que se a hacer todavía quien, quien lo realice en hogares. La respuesta social, ¿no? Que de, bueno, es mayor y hay coronavirus, pues no pasa nada, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es como que se da esta importancia que fallezca una persona y, bueno, te ha tocado. ¿Sabes? Luego, además, es un estigma que queda, ¿no? Que, que, te, que tu familiar haya, haya fallecido, porque eso será para toda la vida, ¿sabes? Estarán los que tengan fallecidos por el coronavirus y los que no lo tengan. ¿Sabes? Entonces, a mí me preocupa también que la realidad que están viviendo estas personas, no es que estén en cuarentena, es que están aisladas, porque están, como cualquier persona que, que ha fallecido un, un ser querido. Pero, además, son conscientes de que están viviendo una realidad muy distinta a cuando una persona le, le fallece. En, no, en otras circunstancias. ¿eh? Cuando cuántas personas, yo creo que es cuántas personas tener eh, tener coronavirus en España. Digo, mira, ese dato te lo te lo puedo buscar porque son decenas de miles, pero pero además mmm, los, medios, los medios de comunicación, insisto, pese a que te dan las cifras, pese a que te lo dan, ¿eh? es un número que cuesta eh, retenerlo porque será con tanta ligereza, tanta frivolidad que que, eh, que no lo memorizas que no lo memorizas bueno, hace dos horas anunciaba que habían siete mil casos de coronavirus en España eso lo decían hace dos horas. Un total de 293 personas fallecidas y 517 altas en todo el país. Esto estamos viendo 200 datos de Radio y Televisión Española. Es un, una fuente fiable. El foco principal es en Madrid y en un punto de Cataluña y también parte del, del País Vasco. Es decir, el centro del país, el este y el... Del norte. Lo han actualizado el dato: dice el coronavirus, coronavirus COVID-19 deja ya 7.844 casos de contagio en España, 7.035 activos, sí, lo que está aguantando casi 8.000. Como comentaba Lima, son datos oficiales, pero habrá muchas personas que no estén diagnosticadas, que estén en sus casas, eh, o que no se haya facilitado, bueno, que, que no estén contabilizadas de alguna manera. Es decir, que tienen que ser más personas. Yo a mí me preocupa, insisto, la muerte de 292 personas son 292 realidades. Por ejemplo, en España estamos teniendo una situación de pobreza bastante elevada. Hay muchas personas mayores que con su pensión están manteniendo a toda la familia. Si sí, de alguna de, esas, de estas 292 personas se dan casos que son personas mayores que eh, gracias a su pensión estaba bueno, su hijo, su hija, su nieto sus nietas, eh, estaban teniendo un, una vida, si no digna, pues, al menos no mísera, es un, es un problema, eh. yo insisto, ¿eh? Que la realidad de estas 292 personas muertas, la realidad de esos casos, se desconoce, se dan como, como cifras, pero yo el poco tiempo también que paso eh, en, en la, viendo la televisión o escuchando la radio, lo intento esparciar, aparte siempre, eh, me parece que es importante porque si no la mente se recibe demasiadas... Eh, Entradas de información te puedes colapsar. Y no he escuchado situaciones concretas, eh, aparte que, que si acaba de fallecer, esas personas tampoco están eh, para, para hacer un testimonio, incluso sería quizás, eh, se, a, se daría un flaco favor ponerle un, un micrófono. Pero sí, al menos, yo pido ¿no? que empaticemos. Eh, buenas noches. Muy buenas noches, Cecilio. Eh, me encanta que hayas decidido continuar con, con esta iniciativa de, de bueno de, de hacer un programa para estas, estas noches así que vamos a pasar tan largas. Porque, no sé, está bien poder escuchar opiniones de la gente y al mismo tiempo, si necesitas también decir algo, poder expresarlo. Eh, parece una tontería pero el hecho psicológicamente de saber que no puedes salir de tu casa te pone... Mucho, bueno en ese tipo de situaciones yo... yo quería yo es que llevo todo el día mordiéndome la lengua deseando decir una cosa y si me das el permiso es que la digo porque la tengo que decir ayer, ayer por la noche en el programa de la sexta eh, un poco antes de, de empezar tu retransmisión estaba viendo, Que no debería. Si es que el problema es que no sé qué hace nadie viendo ese tipo de programas. Eh, salió anunciando, bueno, salió el, el presidente de Pedro Sánchez anunciando las medidas que iban a componer el estado de alarma y a continuación, como líder de la oposición, salió Pablo Casado anunciando su apoyo a esas medidas y también, pues, dando un timbón de orejas que debería, vamos que en mi opinión se quedó cor cortísimo a este, a este individuo que tenemos de presidente. Y automáticamente le, lo cortaron para sacar a dos personas en la calle aplaudiendo a, los, a la profesión médica y tal. Yo a lo mejor igual voy a decir una cosa que no es muy compartida por mucha gente, que no es muy, muy popular, por así decirlo, pero es que me está hirviendo la sangre con este tema. Yo no sé qué le ha dado la gente con Pedro Sánchez, te lo digo en serio, es que han apostado a muerte por este hombre y haga lo que haga, es que besarían el suelo por donde pisa. Señores, no. Pedro Sánchez, en mi opinión, es un señor que ha entrado a la presidencia del gobierno por la puerta de atrás. Ha conseguido ganarse con un poco de pan y circo a la sociedad, dándoles 150 euros. Así de claro, es que es así de duro y así de triste. Es un señor que ha llegado al gobierno únicamente para su desarrollo profesional y personal, para su proyecto de vida. Una para bota, vivir. Lo, de los, lo de los 150 euros, que lo dices como con tanta es, precisión, ¿es un, es un modo de hablar, lo digo para la, la gente que no está viendo, o es. No, porque subieron la primera subida, vamos a ver, cuando él llegó uh -huh. a la presidencia del gobierno mediante una moción de censura. Eh, una de las medidas que adoptó fue subir el salario mínimo, que creo que estaba en 740 o 750 euros. Ah, a los 900 que... euros, eso es, ¿no? la subida del salario mínimo interprofesional. Y en ese momento, PP y Ciudadanos formaban mayoría absoluta Pero como somos un país de paniaguados, porque es que somos unos paniaguados, nos da 150 euros y ya, vamos, nos abrimos como un compás. Con perdón de la expresión. Y... Te hago una consulta. Sí. Te hago una consulta. Cuando dices que somos, que somos un país de pan y aguados, claro, es porque, sí, también, sí. es porque de alguna manera nos han acostumbrado a ese pan, a ese agua y a ese circo, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente. Es como que ya, como que ya somos dependientes, ¿no? Y, y si no, no lo dan, tenemos cierto es síndrome de abstinencia. Quiero decir, sí. que no es que se busque muchas veces voluntariamente, sino que ya estamos mm. sumidos en ese tipo de de situación, es decir, que hay personas que, aun padeciéndolo, no es que sean culpables de estar en esa situación, sino que realmente nos abocan a que gobierne quien gobierne, eh, eh, sostengamos este sistema paniaguado circense. ¿Sí? Somos uno de los somos uno de los países con el salario mínimo más bajo de toda la Unión Europea. O sea, no debemos pedir 900 euros ni 950 que tenemos ahora, debemos de pedir mucho más. Pero volviendo al tema del que, que estamos ahora, que es por lo de la, la epidemia esta. Sí. Eh, vamos a ver, este señor ha actuado con una irresponsabilidad tremenda, pero es por lo que decía antes, porque no tiene vocación de presidente. Porque él simplemente ha llegado para su proyecto de vida personal. Es decir, pegarse la gran vida como presidente, para aquí y para allá, con la mujer, con el falcón haciendo turismo, en fin. Y yo estoy alucinando de ver cómo la gente le la, lame la suela del zapato. Es un incompetente. Es como dijo muy bien Pablo Casado en una ocasión, es un felón. Es un verdadero tonto. Vale. Eh, pero te, no, te comento. Te comento. Con, con, con, eh, sí, con cierto, cierta cuidado, Ya, pero sí que sí que hay algo que a mí mm, me parece importante, me parece importante en, en estos tiempos donde. Sí donde no hay espacio para el desahogo también, ¿no? Tú haces un comentario sí. a veces en una red social y te hunden, te reportan y hasta te pueden quitar tu perfil, ¿sabes? Es como que ahora, ya, ya. en vez de desahogarte, no, te tienes que ahogar, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante hacer ese espacio para mostrar la indignación al mismo tiempo que apelo al respeto, ¿no? sí. como he dicho tantas veces en la lucha. Entonces, tienes como, razón como y, y, los... y efectivamente... Sí, es verdad, tienes razón. Tenía que haberme expresado un poco más suavemente, diciendo lo mismo, pero quizá con palabras más suaves. Sí, bueno. Te comprendo, te comprendo lo que, lo que estás diciendo sí. eh, y, al, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la coyuntura que hay ahora mismo en España ¿no? de, de, de esta cuarentena, eh, sí. Boris Johnson en el Reino Unido ha tomado otras opciones, eh, bueno, cada, cada país, pese a eh, estar tan cerca y con políticas en algunos casos similares, se han tomado decisiones muy diferentes. Pero uh -huh. en España realmente, en España hay políticos que sean realmente competentes, que sean buenas personas. Y, Ahora, de, haberlos, no. y de haberlos, la gente estamos preparada para darle uh -huh. a un político que sea una buena persona la oportunidad de equivocarse y no exigirle que dimita a la primera de cambio. Porque yo tengo la sensación que cuando una persona se dedica a la política uh -huh. y es buena, al primer error sí. se le echa encima a la gente, se, nos echamos encima y esa persona, si no, si no en el primer error, en el segundo y en el tercero, acaba dimitiendo. En lugar de nosotros a, asumir que es mejor tener a alguien gobernando que es honesta, una persona honesta que se equivoca, uh -huh. que no tener a alguien que sea un sinvergüenza, pero que es capaz de soportar todos lo, los golpes que se le dé y que no va a dimitir, por, por ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, ¿tú crees que como sociedad estamos preparados para tener políticos y políticas que sean gente honesta? Hay más Ahí tengo que reconocer que no sé qué decirte. No, no sé si estamos preparados para tener políticos honestos, porque realmente somos una sociedad que por encima de todo nos hemos vuelto egoísta. Solamente miramos de una forma individual, y eso no se presta a tener un político honesto que mire en favor de todos, del colectivo, sí, pero, de la sociedad. pero fíjate, sí, pero, pero fíjate en una cosa. Eh, en las retransmisiones, y la gente que nos está viendo aquí de Murcia, sí. ha podido comprobar cómo la solidaridad es, sí es impresionante. Ya no te digo en momentos de catástrofes que la gente, ¿no?, el Prestige o... Eh, en Galicia sí. o en el Mar Menor, etc. No, hablo de que en protestas la gente uh -huh. es solidaria. Aquí querían partir la ciudad con un muro y sí. en, en las manifestaciones, eso sí. Yo no sé cómo lo lograron, porque yo me incorporé en el 2017, la realidad uh -huh. ya ya de, de décadas antes, pero no habían banderas de partidos. Uh -huh. A lo mejor, solamente claro. uno llevaba algo, pero, pero la pauta era que quien quisiera sujetara uh -huh. una pancarta, que era soterramiento de las vías. Digo que por arriba fuera un tren u otro. Que no hubiera ningún tipo de muro, que no hubiera ningún tipo de, de barrera y que el tren de abajo. Claro, luchar de esa manera uh -huh. eh, se consiguen cosas. ¿Sabes? Sí. Pero, pero hay existe? que se juntaron a gente de diferente ideología. Pero eso. Trabajo muy importante. Es decir, la solidaridad sí existe. Sí. Sí. Pero, pero, a ver, quiero lo que yo quería decir cuando hablaba de este señor, de, del presidente del gobierno actual, es que no es una persona, por, la, la, por las mismas razones por las que él está en el poder, es por las que no es una persona preparada para, para abordar la situación tan problemática que tenemos ahora mismo. Es decir, la semana pasada, hace apenas siete días, su buena señora estaba dando botes en la manifestación del 8M, gritando Madrid será la tumba del fascismo. Hoy está con coronavirus. Y eso es la mujer del señor que dirige este país. Pero fíjate... Es que mmm... fíjate, ahí, ahí fíjate la situación que se daba ese día. Ese día sí. tenía competiciones deportivas donde la gente se concentraba masivamente. Sí. Eh, no se habían suspendido. Cuando en otros países, por ejemplo, una competición como la NBA, que no podemos comprar el negocio de la NBA porque pueda tener la Liga de Fútbol en España, se cancelaron sí. automáticamente. Uh -huh. eh, había, mm, por ejemplo, un partido político, Vox hizo su concentración, también ese día uh -huh. donde juntó a miles de personas. Es decir ¿Es, uh -huh. eh, es decir, es que todavía no había. Yo, yo creo, yo creo que todavía estamos en esa fase del duelo que antes estábamos comentando de la negación, ¿no? De, no, no puede ser verdad lo que está pasando yo creo que todavía está sí. unos sí, por motivos, otros por otros en la fase de creer que no era para tanto la negación y, podemos y, estar y, y, y tanto unos como otros con, cometimos yo cometí, estuve en dos manifestaciones ese día imagínate, si cometí también <risa> irresponsabilidad está ahí grabado en directo sí. Sí. Claro, eh, es decir, yo creo que en aquel momento muchas personas no éramos conscientes de lo que se nos podía avecinar en el caso de Murcia aún menos, porque en aquel día no había caso alguno. Eh, en, en Madrid, quiero recordar que, que, que ya había. Pero, mm. ¿no crees que nos falta cierta preparación también emocional para ser capaz de no dar como respuesta una negación ante un hecho como este, por muy insólito mm. que, que no sea? A ver, Cecilio, eh, yo creo que eso se lo puede permitir la población. El, el estado de negación. O sea, esta gente que que sale a la calle a pesar de las prohibiciones, bueno, que la está aumentando, por cierto. Se está deteniendo ya gente que sale a la calle, ya lo he visto. Y, y, pero un, presi, un, no sé, un gabinete de una presidencia de un país no, no se puede permitir esa negación tan infantil. Eh, tenemos los antecedentes de China. Tenemos, veníamos ya de lo de Italia, o de Milán no se han tomado medidas. Se sabía perfectamente que esto era una, una enfermedad nueva y por lo tanto desconocida e imprevista Yo, el sábado pasado, el 7 de, de marzo, antes del de 8M, en este mismo programa que he comentado antes, que no voy a volver a nombrar, apareció el ministro de Sanidad y, y le vi una cara. De Dios mío, en la que nos estamos metiendo estaba hablando diciendo que no había que tomar medidas excepcionales, tal, pero estaba así con una cara de ratón asustado. que yo decía que nos estarán ocultando, y efectivamente se está viendo. Mira, ahí, ahí yo, yo, mira, ahí, permí permíteme también un, un matiz, te digo algo, sí. eh, independientemente de los datos que tenga, eh, uh -huh. el independientemente de quien estuviera gobernando, es una situación donde el margen o sea, el margen de error que tiene un político, un dirigente mínimo, y donde la oposición lo va a aprovechar cruelmente, ¿sabes? Entonces, el, el, el, y además, el político, como tú antes también de alguna manera has, has, has, has podido dejar entrever, el político gobernante Sí. su prioridad es proteger digamos su trasero no proteger su, su espalda su puesto su cargo ¿no? eh, sí. entonces cómo hacer eso mientras se preocupa por las por la ciudadanía ¿no? oh. quizás nos, nos faltan más políticos que, que, que tengan una responsabilidad más de estado ¿eh? que sean capaces de anteponer el bienestar del estado al propio pero yo yo me imagino que si que si este gobierno hubiera eh, impuesto por decreto, como ahora la cuarentena, días antes habiendo menos víctimas pues, sí. igualmente se le habría acusado de ser un intervencionista, un gobierno comunista no sé cuánto ¿no? es como la fábula mm. esa del burro ¿no? la, la fábula esa de, de, del burro que va un hombre y una mujer encima de un burro y pasan por delante de unas personas se le dice pobre burro, que está soportando el peso de esas dos personas Luego, bueno, el, el también el hombre te... dice bueno, que baje la mujer y baja la mujer sí. y, y le dice... Hay que ver qué cara más dura la mujer que le deja a, a... No, dice, mira qué tonto, porque es una fábula así un poquito machista, el hombre de tonto que va... Eh, vamos a ver. Sí, conozco a bueno, él. Muy el... bien, ¿no? O sea, sí, sí, ]ando. sí. Ahora mismo tú la conoces, pero para la gente que no la conoce, la mujer está afuera y la critican, ¿no? Dice, que no, ¿qué hombre sí. más malo que deja a la mujer...? Que, que, que camine mientras él va ahí con sus santos cuyos ahí eh, posados en y el al, burro. Bueno, y al final, final la, la cuando sube, va... Sí, al final, la familia... el burro solo, el burro solo, ido caminando y le dice, mira, qué gente más tonta que el burro, teniendo un burro, van caminando. Y, hagan lo que hagan, hagan <ríe> hagan lo que hagan, van a ir a por ti. Yo creo que es que sí, nos pero, falta a, a la gente, nos falta a la gente una educación para decirle a un partido que esté en la oposición Decirle, Bien. oye, no es momento de atacar al gobierno. Y, y para decirle a un gobierno, oye, es, es, es momento de intervenir mal, buen momento de intervenir más Así que nos falta el poder decir algo de manera más objetiva, menos, menos uh -huh. eh, fa fanatizada, menos... Eh, pues, no sé, de manera más sensata. Yo creo que nos falta sosiego y para poderlo para poderlo exigir a los políticos. Yo no me querría ver en la situación que se ha visto este dirigente, pero Sánchez, en este momento, sí. o cualquier otro. No me gustaría verme en esa situación. No, pero es cierto, y además sí. la verdad es que está súper desmejorado, porque sale y parece que se le han caído los años encima como losas. Lo que ocurre sí, es que... Es algo que le suele pasar a todos los presidentes, ¿eh? Porque, sí, eh, sí. Claro, porque además es que, gobierne y quien gobierne, te puede presionar la gente de abajo, pero lo que te presiona sobre sí. todo son los de arriba. Eh, sí. Yo, ahora mismo, de lo que no se habla es de cómo va a abrir la bolsa... El, el lunes. Y yo entiendo que ahí sí. debe tener una serie de, de presiones el presidente del gobierno sí. sobre sobre esa situación económica. Pero eso, como sí. no es algo, digamos, de, de, de, de un interés general, no ahora mismo, ahora mismo no vende. En el sentido de que no vende, en otro momento sí que vende, sí. hablar de la de riesgo no sé qué, pero a día de hoy eso no vende, pero sí le están presionando de que tome medidas para que, oye, si pierden, que pierdan los autónomos, que pierdan... Los, los, las personas que están trabajando por cuenta ajena, las pymes pero sí. hay que salvar a las, a las empresas que cotizan en bolsa entonces debe tener sí. ahí también una cantidad de presión y estar diciendo algo pero lo que lo que ocultará evidentemente bien o mal intencionado tiene que ser muchísimo considero yo sí sí pero que ayer bueno pasó esto que te he comentado o sea interrumpieron la intervención del, del principal líder de, de la oposición, que es el al cual no le tengo ninguna creencia en, en especial. ¿eh? Lo que pasa es que el hombre pues estaba explicando bueno que apoyaba al Gobierno, pero también le daba un pequeño tirón de orejas. Tampoco es que dijo nada del otro mundo, simplemente dijo mucho menos de lo que he dicho yo aquí ahora. Así que llegaba tarde y, y mal, pero bueno, nada más. Pero fíjate que y, a Pablo Casado lo escuché en un hmm. momento eh, bueno, se nota que tiene, como tantos políticos, tiene ahí sus asesores de imagen y demás. Hay quien necesita más y menos, ¿no? As as asesores también, me refiero personales, para la hora de, de comunicar. En España, eso sí, vamos muy atrás en comparación con otros países. Pero él todavía le falta, para bien, le, le falta, ¿eh? no como otros políticos, que miente con mucha facilidad. Y si ves este vídeo sí, de nuevo, sí. fíjate que cuando dijo, cuando dijo el Partido Popular ha gobernado durante, ha dirigido este país durante 15 años y siempre ha procurado el bienestar de la sociedad. Mm. Ahí se le escapó una sonrisa, sí. la mantuvo un tiempo hasta que cambió de tema. Mm -hmm. Claro, porque él mismo sabía, él mismo sabía que durante el tiempo que han estado gobernando tanto un partido como otro, realmente, realmente, el bienestar social no ha, no ha sido la prioridad de ninguno. Me Habrá quien diga de uno más que de otro. No, pero estamos hablando de, el de poner el bienestar social por encima de los intereses particulares, elitistas, de lo que sea. N ninguno. De hecho, muchas veces el PSOE dice: Es que nosotros hicimos, pues, y sacan tal ley. Bueno, es que ya solamente faltaría que hubieses estado 15 o 20 años gobernando y no hubieras hecho algo bueno. Pero a ver si es que sí. vamos a estar dándote las gracias toda la vida por haber hecho simplemente tu trabajo. Y con el Partido Popular pasa exactamente lo mismo, que te dice, es que yo hice yeah. aquello bueno, oiga, pero es que era su labor. O sea, yo no veo a la gente que vaya al trabajo eh, cada día y le diga a su jefa a su jefa le diga, oiga, que ayer he hecho mi trabajo y no me ha dicho usted que, que lo he hecho bien. O sea, pues, es yeah. lógico. No quita que se reconozca la labor, pero es que llega un momento que parece que utilizan ahí una ley de compensación, te, te yeah. hace muy mal. Eh, una serie de situaciones que provocan grandes desigualdades y luego, porque hacen una cosa buena, se la tenemos que agradecer de por vida. Pues, por eso te decía yeah. que, que aquí en España eh, hay como, mm, por una parte, un desencanto político y por otra parte, sí. yo veo que los partidos se dedican a fanatizar a su gente. O sea, tú puedes, sí. criticar, ah, sí. al, tú puedes criticar a Pedro Sánchez habiéndole mm. votado aún con mucho más eh, criterio. Porque como sí. tú le has votado, pues le tienes que exigir que haga lo que, lo que te prometió. Tú puedes sí. criticar al Partido Popular es aún si le ha votado, porque tú eres quien se lo debes elegir por encima del resto. Ahora, también te, deberíamos tener claro, tanto los votantes como los gobernantes, que quien gobierna, gobierna para todos, para quien le ha votado y para quien no le ha votado. Entonces, eh, yo creo que nos falta esa educación, dejar sí. los fanatismos a un lado, dejar los sí. fanatismos a un lado y irá por ellos, en el sentido estricto, en el sentido de decirle honestidad, honestidad, sí. y si no, fuera, y si no, despedido, ¿sabes? Porque yo tengo la sensación de que político, cuanto menos vergüenza tiene, más sí. difícil es de despedirlo. En cambio, una persona está trabajando y tiene poca vergüenza, y eso se le despide de manera procedente, improcedente, o lo que sea, te lleva a juzgado lo que tú quieras, sí. pero sí. El político está ahí, dice, no, es que... Se me juzga cada cuatro años. pero Cada cuatro años, no. Si usted ha entrado y no está haciendo las cosas bien, se le, puede, eh, se le debería poder eh, despedir, ¿no? Democráticamente. Pero yo, yo, creo, que eso, yo eh, creo que realmente la alternativa, es, eh, la alternativa que tenemos es desoladora. La alternativa es desoladora. Sí. Eh, y todo empieza por una educación que tampoco, tampoco hay gobierno alguno que apueste por una educación. El que entra quiere imponer sus creencias. Y luego entra otro sí, que sí, quieren sí. poner sus otras creencias, ¿no? Como el Ayuntamiento de Pueblo, que cada vez que entra te cambia la plaza de, de la fuente, ¿no? Te cambia la plaza principal. Porque quiere decir, no, pues esta es la mía, ¿no? no sé. Eh, la verdad que sí. Como sociedad tenemos aún mucho que aprender y yo no sé si, si situaciones catastróficas como esta nos permite aprender más o nos permite, eh, o, sea, o, o nos hunden más como sociedad. No lo sé. ¿Tú qué perspectiva tienes a diario? Que es el segundo día de eh, yo, a, bueno, a día de hoy, yo lo que veo es que ahora mismo están intentando salvar los muebles como buenamente pueden, pero claro, la falta de previsión conlleva eso, ¿no? que luego tienes que ir, bueno, pues un poco a, a, a remolque de, de la situación. Y ha salido también Margarita Robles, ha salido Marlasca, ha salido, bueno, ha salido hablando de, de este, el de transportes. Que ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza. Y nada, han Avalos. salido hablando de... Ese, ese, Ávalos. Ávalos, que hace cuatro días salía ahí cabreándose con la prensa porque lo habían pillado con la del sí, esta de Venezuela. También. Sí, sí. En fin. Y la, la opinión que tengo... A mí es que me gustaría entender un poco también la gente, cómo se consigue, eh, no sé, que tantísimas personas de repente confíen en alguien que se le ve a las claras que es una persona que no es de fiar por no decir otras palabras, es decir no, este señor ha demostrado que un día y otro día dice otra que llega al poder con una serie de argumentos y cuando lo ha conseguido los cambia dice que tiene un programa y luego te lo cambia, o sea, razones para no de este señor las hay todas las que se quieran pero sin embargo, la gente ha apostado por él, y es que ha apostado por él, y tú luego te metes en Twitter y empiezas a ver comentarios, y dices, es que la gente está producida. O sea, han apostado por esta persona que miente, que engaña, que un día dice una cosa y otro dice otra, que la política le importa un bledo, que lo único que le importa es su ambición personal. Pero con una, con un descaro mucho mayor, seguramente casi todos los que han pasado, por pues, por Moncloa han sido así, pero es que el descaro, el descaro tan grande de este señor no lo ha tenido nadie Mira, yo por lo que, <diamonds> que está comentando por, bueno, Muerte bueno, Yo por lo, por lo que está comentando eh, <im Hamppleillo> las personas que nos están escuchando no independientemente bueno. de, de, de, de, de si son de España y del conocimiento de la política, como si son de fuera y no eh, el presidente actual del Gobierno ha cometido contradicciones muy, eh, muy importantes, ¿no? Es decir, por una parte votó, votó eh, el artículo 135 de la Constitución, luego dijo que, que, eh, que lo iba a quitar, algo, algo que haya votado, luego eh, decía que los medios le habían presionado para, para, para que no gobernase con Podemos… Luego decía que Podemos eh, eran unos extremistas, luego aparta con Podemos, sí. y como esta tiene muchísimas, ¿no? Tiene muchísimas. Entonces, realmente, realmente eh, es complicado. Hay, hay una frase que tendría que buscarla, porque, que, que, que no la sé con precisión, que, que venía a decir que la política era como el arte de, de vivir eh, aceptando tus contradicciones, algo así, ¿no? O, o, o que sin que, sin, sin que te afecten tus contradicciones, ¿no? Como diciendo que en, en política, quien esté ahí metido tiene que saber que antes o después va a tener una influencia de un sitio o de otro, que va a tener que decir donde dije digo digo Diego, y que oh. si no eres capaz de hacer eso, que mejor no te dediques a la política. Algo así, ¿no? Uh -huh. escuché en, en una ocasión. Y, de hecho, las, esas contradicciones se las podemos ver a, a, a cualquier eh, político. Contradicciones podemos tener todas las personas. Yo creo que es importante que aceptemos que las personas... Eh, tenemos contradicciones, tenemos paradojas y que no por eso dejamos de ser, somos más buenas o, o más malas pero sí que, sí que a los gobernantes le, le deberíamos exigir al menos cierto límite, también es cierto ¿No? que cuando un político tiene una línea que, que, que la cumple siempre, ¿vale? es decir, que no que no es hipócrita, se le llama extremista radical ¿no? claro, una, una persona si es honesta ...no puede ser flexiblemente honesta... ...no puede ser parcialmente honesta... ...o es honesta o no es honesta... ...claro, una persona honesta es una persona radical... Es, es, ...se mantiene ahí... ...y eso está como mal, mal visto... ...está mejor visto el diplomático... ¿no? ...el que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra... ...aquí en Murcia por ejemplo... ...vino una persona de, de CS... ...Ciudadanos Inés Arrimadas... ...se plantó sí. ahí... ...con sus dos ovarios en la plaza de la catedral... ...y dijo 24 años del Partido Popular en Murcia... Es un proyecto agotado. CS es el cambio. Y luego Zasca va y, de, y, y pacta con el Partido Popular y lo mantiene. Y esa persona, pues ahora sigue ahí con su estructura, eh, ha ganado las sí. primarias. Algún día ten, ten, tenemos que hablar también de, de, de, de las primarias en qué consiste en general. Y ahí sí. se mantiene. Es decir, la mentira, el engaño, a día de hoy, el, el engaño en política es legal. Te pueden engañar Mira. y es legal. Está permitido. Ahí. Es que... Has como un tema muy interesante porque, por ejemplo, eh, el Partido Socialista de ahora tendría unas políticas completamente distintas si hubiera pactado si Albert Rivera en su momento hubiese querido pactar con él con sus 57 diputados. Porque ahí se ve realmente lo que vale un político. Ese señor hace las políticas que le exigen los que le mantienen en el sillón, ni más ni menos, y eso es mmm, lo que le, mejor le describe. Es decir, si ahora estuviera gobernando con ciudadanos, haría unas políticas. Como tiene otros socios de gobierno, tiene que estar haciendo otras políticas. Y así constantemente. Sí, pero y, bueno. y eso, por, por, eso por ejemplo, en Murcia también pasa, ¿no? Aunque quien está en el gobierno es el Partido Popular y, y CS, pero al, al hacer imprescindible a Vox, pues ha habido sí. medidas de, de Vox que la, la han tenido que implementar sí o sí. ¿no? Es, es decir, sí. que al final eh, eh, también el que te sujeta es la correa ¿no? y la correa es la que sí. manda al perro para, para, para todo o para otro ¿no? independientemente de quién, de quién sea la correa y, y, de, y de lo que sea, pero también es cierto que gobierne quien gobierne, al final hay otras presiones externas a, a los gobiernos, ¿no? es decir a, a, los, a las empresas de IBEX a, a, a las eh, a, los, no sé, a los gremios de empresarios, a las as, asociaciones de las que sean, es decir, cada una ...la que tenga influencia por un motivo u otro... ¿no? Que ...la influencia es un tipo de poder... ...que sea más visible o menos... ...pero eh, se ejerce... Eh, ...la familia real... Go ...gobierne quien gobierne... Están, est ...están siendo influidos... ...es decir, tienen ciertas limitaciones... ...entonces yo no un sí, sí, sí. no tampoco tan tan claro... ...si esa influencia... ...no es de la gente... ...y la gente tenemos que comprender... ...que el rico tiene que comprender... ...que el pobre no es un enemigo... ...el pobre tiene que comprender que el rico no es un enemigo... Sí. Eh, o sea, te, te, tenemos que comprender que no nos tenemos que matar entre nosotros si si, nos, si no nos educamos jamás sí. nos van a educar para derrocar el sistema que está montado ¿sabes? Sí. yo me asusto a veces de, de, de comprobar de comprobar ¿eh? de cómo hay telas corruptas ¿no? hay sí. redes corruptas que al final gente de que en público o delante de una cámara, los ves que, que, que se llevan a matar, luego están en sí. el bar tejiendo su corruptela, ¿sabes? Sí, así es. Y de partidos así muy es. diferentes. Y luego te ves uh -huh. con una familia, a dos personas o a un amigo, que, que no, este tema no vamos a tocarlo porque de política no se habla, pero si el corrupto uh -huh. está pactando con el otro, ¿sabes? Porque uh -huh. muchas veces saben que el siguiente gobierno en el ayuntamiento va a ser de otro partido. Y ya están haciendo uh -huh. ahí un traspaso de poderes, ¿sabes? Antes, sí, sí, sí. Muchas veces, oye, y esto lo vamos a mantener... eso va, Es así, pasa. Sí. pasa. O sea, es que es... yo Hay veces que digo, mira, eh, me dedico a otra cosa, no estar a, acompañando a la gente a la lucha, pero claro, pienso, uh -huh. es que siempre va a haber desigualdad porque siempre va a haber sinvergüenza. Pues, o hacer nada es de alguna manera ponerse del lado del sinvergüenza mirando hacia otro lado, ¿no? Aunque sea por sí. omisión. Pues vamos a acompañar a la gente... Que peor lo, lo está pasando, aunque sepas que, que, que, que la, la gente sin vergüenza duerme tranquila y al día siguiente siguen con sus, con sus corruptelas y, y se alegran de cómo la gente queda enfrentada. ¿no? Es, no sé, mm, así es. es, es muy triste. Sí. Es muy pues eso. simplemente quería comentar eso porque me parece muy importante que en momentos como los que estamos viviendo ahora la sociedad esté en buenas manos. Y simplemente quería un poco, llevaba todo el día con... Desaguarte, ¿no? un poco. Quería desaguar y porque veo que, que estamos en manos de las que no nos podemos fiar para nada. Y, y si esto sale para adelante, pues será porque los ciudadanos, porque los médicos, porque la sociedad en general estamos unidos. Y, y, y preparados para salir adelante, no porque ellos nos vayan a solucionar nada. Y mucho menos en este momento. Creo que ayer te lo comenté, esto ha llegado el peor momento de la política española. O sea, no hay políticos de altura. Sí. Y luego también, si, si me lo permites, quería comentarte que, bueno, eh, que me parece muy bien la iniciativa que se está tomando de salir al balcón a aplaudir a los médicos que están ayudando a, a controlar esta... Bueno, dicen que es para... Sí, llamemos la pandemia. Y... Pero también ellos están haciendo su trabajo. Es importante hacer este hincapié. Yo, por ejemplo, este año, por desgracia, he perdido a mi madre. Hace relativamente poco, el 16 de febrero. Y bueno, a ver, médicos, los hay mejores y los hay peores. O sea, yo, por ejemplo, no, no voy a detallar aquí cosas que he vivido con el tema de los médicos, pero en el proceso de la enfermedad de mi madre, pues creo que dejaban bastante que desear. Lo que no quita que haya gente estupenda y maravillosa que se está dejando la piel. Pero que, a fin de cuentas, es gente que... O sea, no podemos aplaudir a un bombero por, por, por apagar un incendio. O sea, porque es que ellos... Eh, su profesión ha incluido eso: evacuar el incendio, jugarse la vida, salvar la vida de los demás. No sé, ya sé que esto a lo mejor ahora mismo suena, no, puede sonar un poco, pero. No, no, no. Pero, pero mira, lo que, estás, lo que estás comentando me parece, sí. me parece que podría abrir nuevas alternativas, ¿no? Porque, como, como tú dices, y antes estábamos comentando, el, el aplaudir a un político porque haga su labor, ¿no? Que a sí. veces te lo exige, que yo hice tal ley, hice, oiga, es su labor, ¿no? Que, sí. claro, aplaudir a un médico o a un bombero por hacer su labor, claro, aquí casi casi yo creo, ¿eh? por lo que estás diciendo, que más que aplaudir a los médicos, que quizás también, ¿no? Sí. O a personal sanitario, la gente nos deberíamos dar bofetadas por, por no haber protegido la sanidad como deberíamos haberla protegido. Mm, pues mira, sí. ¿Eh? sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí, ¿vale? sí, sí. Y, y decirle, no me partí la cara por ti en su momento, me la parto ahora, ¿sabes? Hmm. Aunque sea metafóricamente, sin, sin, sin hacernos daño, pero pero que el golpe no suene a nosotros, ¿sabes? Hmm. Porque si no, también nos convertimos en, en, en meros palmeros. Yo lo que espero también es que de todo esto salga la experiencia de que una emergencia sanitaria, de que la vida es lo más y que una emergencia sanitaria puede aparecer cuando uno menos se lo piensa. Y la sanidad es precisamente el área que menos recortes debe sufrir. Vengan las crisis que vengan. La sanidad hay que protegerla, hay que cuidarla. Porque no podemos pensar que como tenemos un buen sistema sanitario, se pueden hacer recortes porque no se prevé que vaya a ocurrir algo así. Es que estas cosas ocurren. Eso es lo que, lo que me gustaría que como sociedad aprendiéramos, a cuidar este tipo de cosas. Pues yo no sé si, si, si somos capaces de, de, de, de lograrlo. Sí. Al menos tenemos que ser capaces de intentarlo. De sí. cada persona eh, hacerlo a su manera. Por ejemplo, de, mira, de, de esta interacción que estamos teniendo aquí los dos, sí. eh, van surgiendo, ¿no? aparte de que nos vamos desahogando también. ¿no? Eh, y vamos también haciendo, haciendo de alguna manera también a el ...autocontrol necesario... ...unas personas entre otras... ¿no? ...que me parece que también a la hora de escucharnos es importante... Sí. ...pero sí que... ...sí que me parece que... ...y ahora voy comprendiendo... Ahora voy comprendiendo ...fíjate, el segundo día después ya de... Bueno, ...quizás una hora de retransmisión... De ...por qué me estáis... ...diciendo que abrir este espacio... ...me estáis felicitando por ello... ...porque me parece que... ...nos tenemos que escuchar para aprender... ¿eh? ...y yo sí. tanto ayer como hoy... ...estoy aprendiendo muchísimo cosa que si estuviera plantado delante de la televisión o, estar, o estuviese eh, durmiendo, no estaría aprendiendo. Incluso sí. aunque estuviese leyendo un libro, estaría aprendiendo algo, pero mejor no algo tan aplicable a la situación actual, ¿no? Que yo sí. creo que necesitamos mm, hacer un clic. No, eh, la educación lleva su tiempo, lleva sus su pasos, pero necesitamos un clic, ¿eh? necesitamos algo que sea, que, que sea rápido. Y me parece que el escucharnos es lo primero, ¿no? Para cuestionarnos sí. nuestras nuestras eh, creencias que, que, que llevamos arrastrando y sobre todo escucharnos libremente, sabiendo que no, no se nos está juzgando, que no parece que, que uno cuando le está contando algo a una persona está poniendo to, toda la relación encima de la mesa, ¿no? Y dice, mira, me juego toda la relación a este argumento, ¿no? Y, y la, la persona dice, ah, tú, pues. Y, y te de un lado y otro, y, y parece que así se van prendiendo relaciones, y es una pena, ¿no? sí, es una pena. Sí. Pues nos seguimos escuchando. Sí, yo ya te digo, muy contento de que hayas continuado con esto. Y, y nada, y a ver si sienta más gente y se expresa, y porque a mí me gusta escuchar otras opiniones y, y cómo lo estamos viviendo un poco todos. Pues sí, mira, yo suelo decir que. que tenemos que quitarnos un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Eh, sí. de alguna manera yo tengo muchísima vergüenza eh, y, y, y, y bueno, y trato en ese caso de ser el ejemplo ¿no? me escucho bueno. y no me gusta como, como, como me escucho, me veo a veces gestico cago cabo los ojos y no me gusta y cosas así, ¿no? la apariencia, pero, pero dices, es que si lo digo tengo que hacerlo y si lo hago, igual llega más el ejemplo que las palabras, ¿no? Y a ver si mm. también, como digo, la gente somos los medios, compartimos, difundimos y con, y con respeto, pues entramos aquí, que aquí hay un espacio para desahogarnos, para escuchar, mm. para reflexionar y para, yo creo, sobre todo para acompañarnos, ¿no? En este momento de encierro. Siempre muestro la realidad en la calle, porque es lo que no se ve. Hoy día mm. lo que no vemos es cómo estamos encerrados en las casas. Pues, sí. oye, igual hay que mostrarlo. Mira, decir, mira, así estoy encerrado y esta es la vida que llevo... Y sobre todo, aparte de mostrarlo, ¿eh? sí. que no somos el centro del, de, del mundo, pues escuchar a la gente y dar pie, con la herramienta que hay que hay muchas, dar pie a escuchar a la gente. Pues muchas sí. gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Venga, hasta abrazo, luego, buenas noches. Un abrazo. Adiós. Bien, pues, bueno, llevamos ya una hora, ayer dos horas de, de, de, de retransmisión. La verdad, el tiempo pasa muy rápido. Cuando se escucha a la gente. Se va a muy rápido cuando se escucha a la gente. Eh, vuelvo como ayer, ¿no? A decir que comprendo que aquí no hay mm, un lenguaje sensacionalista, ¿eh? no tenemos aquí unas cuantas personas ahí metiendo cizaña sí. una u otra, eh, buscando el, el, el atacar a una ideología, a una creencia, para que así, de esa manera, sacar lo peor de la persona que se está viendo. Porque muchas veces... Compartimos, ¿eh? tenemos la tendencia a compartir más algo que hemos visto porque lo consideramos estúpido o, o bien odioso para que acuda a la gente y, a, y a, ataque, más que compartir algo por el mero hecho de que es amable. ¿no? Es una pena, es una pena, pero, pero bueno, a, a veces compartimos la, la amabilidad cuando nos sorprende, ¿eh? cuando hay una in iniciativa amable y nos sorprende, entonces la compartimos, pero eh, una amabilidad que no nos cause igual sorpresa, pues no nos sorprenda. A lo mejor si estuviera haciendo una retransmisión debajo de un coche mientras la policía pasa por un y por otro, ¿eh? estaría ahí una retransmisión muy compartida. Pero ¿para qué queremos eso? ¿Eh? ¿Para qué? O sea, es decir, lo que tenemos que hacer es escucharnos y, y, y reflexionar. Bien, pues esta iniciativa. Estamos en Periscope, luego la, la retransmisión la subiré a Facebook y a YouTube. Habitualmente, habitualmente la retransmisión la hago en directo, simultáneamente, en la calle, en Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y Twitch. También Twitch, que la gente diga ¿y eso qué es? Bueno, pues hay que estar en todas partes para llegar a, a todas las personas, ¿no? Entonces intento buscar siempre la forma de, con el mismo esfuerzo, llegar a más personas y que luego sean las personas las que difundan, ¿eh? Aquí... No es tratar de convencer a una persona, oye, no, haz lo que quieras, quiero seguir, sigues, no quieres seguir, no sigues, ni vas a ser mejor persona porque me sigas, ni vas a ser peor persona porque me dejes de seguir, ni voy a pensar mejor de ti porque me sigas, ni voy a pensar peor de ti porque me sigas y me dejes de seguir. No, esto no va a seguir mal. ¿vale? Esto va desde compartir la realidad, y, no, y, no, y normalmente la compartimos en la calle, y ahora pues la compartimos encerrados. Hay gente que está mostrando... Pues, gente que sugirió, la idea no, no es mía, fue la gente que me dijo, oye, ¿por qué no haces un vídeo? Y bueno, y al final, simplemente pues es hacerlo en directo y ver qué pasa. En directo y ver qué pasa. Entonces decía, podéis buscar Cecilio Ocea. Ahí lo tienes. puedes buscar Cecilio Ocea en Twitter, Facebook, Pinterest todavía algo menos, en Instagram. Eh, sobre todo imágenes, pero también iré compartiendo ahí directos y directos cámara a cámara. Periscope fundamental, porque Periscope es eh, la plataforma online que menos censura tiene. ¿eh? YouTube, Vimeo, vamos a por estrenar, Spreaker, como decía, también está Twitch y hay otros, otros medios. Eh, mostraba Facebook porque un poquito antes de la, del comienzo de la retransmisión compartí una noticia que ayer estuvimos hablando Hoy pues saludamos también a Inma, que es bueno, una activista una luchadora para la gente aquí de Murcia y que también está muy concienciada con ¿no? las injusticias y pasó pues, la información de una campaña para recoger firmas para que el gobierno atienda a las personas sin hogar. Otra persona publicó un vídeo en Twitter de cómo se encontraba eh, la entrada del Comedor Social este mediodía en Murcia. Y entonces, bueno, pues está publicado en Facebook para que lo podamos compartir, difundir, reflexionar, aprender. Ahora que estamos en casa, hay que tratar de utilizar también la tecnología para estar más en contacto con otras personas y no deshumanizarlos, ¿no? no por estar encerrados deshumanizarlos. Quien tenga en su casa familia, pues oye, hay un momento también para, para mantener esa relación que igual eh, otros días por inercia no hemos tenido. ¿no? Hay veces que se come con la televisión, pudiendo tener varios canales que son cada una de las personas que nos acompaña mientras estamos comiendo o cenando. Se puede comer en silencio, ¿eh? o se puede comer escuchando música clásica, algo más tranquilizante, y, y luego eh, charlar. Entonces, os invito a que también a través de Facebook, si tú, por ejemplo, no utilizas Facebook, puedes decir, pues yo no lo uso. Bueno, pero quizás sí conoces a personas que lo utilizan. Entonces, puedes entrar, porque es un enlace público, lo, lo copias y se lo envías a otra gente. Bueno, saludamos a Sergio, que ¿eh? se nos acaba de conectar. Pero hay algunas personas que ya la vamos conociendo, porque Sergio, Sergio es, es, es un hermano, ¿eh? Sergio es de la familia. ¿eh? Sergio se nos conecta desde Costa Rica. Y se nos conecta de Costa Rica desde el 13 de octubre de 2017, que aquí todos los días, en Murcia, la gente se echó a la calle, salió a la calle porque querían partir hacia la ciudad por un muro y habían protestas todos y cada uno de los días. Y todos y cada uno de esos días desde que nos descubrió Sergio nos ha seguido, ¿no? Nos, nos ha seguido. Pues Sergio... Eh, para quien nos esté conectando en este momento estamos hablando bueno, estamos mostrando la, la realidad que hay en España y la realidad es que estamos encerrados en nuestras casas Entonces, yo en este caso estoy mostrando uno de, las, bueno, de los habitáculos de los espacios de mi casa eh, el lugar donde probablemente mejor me sienta eh, junto, en la, junto con la cocina que es junto a mis libros. dice <ríe> por aquí dice que vamos a morir todo bueno, eso es seguro eso seguro. Lo que no sabemos es cuándo, cómo y en qué orden. Pero que vamos a morir todos, eso es seguro. Eso es seguro. Bueno, reír por por, por, por, por, por, por, por, por, por no lamentarnos. ¿eh? Porque yo sí que en momentos como hoy, que además parece que es como un goteo, persona a persona va muriendo, esa persona no mueren así porque sí, ¿eh? en su casa y desaparece así explotan. ¿no? esas personas están acompañadas de seres queridos que están sufriendo su agonía, ¿sabes? Entonces, eh, yo estos días, mira que se me ocurre, se me ocurren muchas bromas, mucho eh, humor, este, humor negro, que pueden llamar, se me ocurren muchas cosas, ¿eh? Pero trato de no hacerlo, trato de no hacerlo y no te digo que esté haciendo algo correcto, ¿eh? Porque hay gente que dice que gracias a, a todos los cachondeos ¿no? y bromas que están recibiendo por WhatsApp se le está haciendo la vida mejor a su padre y a su madre ¿sabes? que están recibiendo mucha presión y dice, mira, gracias a, luego estado leyendo hoy en diferentes eh, mensajes de diferentes personas en WhatsApp que, gente que agradecía, que gracias a todas las tonterías chorradas que podemos decir, ¿no? que se estaban enviando por WhatsApp, había, su padre y su madre eh, no estaba con ese agobio que le transmitía una, una televisión ¿no? entonces aunque yo no estoy contribuyendo a eso, tampoco voy a juzgar como que es algo negativo. Simplemente, en mi caso, me pongo en el lado de la prudencia, porque a lo mejor con el humor, pues, eh, sin querer, pese a la buena intención, no estoy siendo prudente, ¿no? Entonces, estoy ahí regulando, regulando y, bueno, y... Hay momentos para el humor, hay momentos para la escucha, ya me estoy entrando en la escucha, pero sobre todo sabiendo que hay gente que se está dedicando al humor y, y, y que están compartiendo todo tipo de... de... de bueno, de, de memes, imágenes, de chistes y, y situaciones, ¿no? Grotescas a veces. Y insisto que en muchas ocasiones pueden ayudar, ¿eh? En muchas ocasiones también pueden ayudar. Pero bueno... Mmm, Mañana vamos a continuar con esta retransmisión en torno a 10, 12, o sea, 10, 12, 10, 10 y media, ¿eh? más o menos. Vamos a continuar mañana, Si todo va bien, ¿eh? Continuamos aquí y por el día vamos a escuchar a la gente y a seguir manteniendo ese, ese contacto. Y yo te animo a que tú te conectes en Facebook, en Instagram, puedes contactar conmigo y me, me dices dónde están tus transmisiones y yo también las puedo compartir, puedo entrar. Si no respondo, es como si no me lo envías, es decir, perder no va a perder nada, eh, que a veces también estoy soltado de, de mensajes, pero, bueno, yo por ejemplo, me da vergüenza decir, oye, toma, ver, hago esto. Pero si tú esa vergüenza te la quitas, pues genial. Eh, yo también a veces me la quito, como ahora que estoy diciendo, entrar en Facebook y compartir ese vídeo. Antes de irnos, pues vamos a ver, si no entra alguna persona, vamos a ver algún vídeo, algún... Video? ¿Algún video? Por ejemplo, este libro, ¿eh? Este libro que llega un, llega un momento que ya no subrayo directamente marco párrafos completos ¿eh? y hay libros que, que, que ni siquiera puedo subrayar porque es el, el libro entero lo leí hace un tiempo lo ojeo en numerosas ocasiones y me parece un buen libro, ¿vale? y más para estos días que podemos estar conviviendo con nuestros menores Educar sin gritar mira no lo sé si este libro se podrá conseguir, ¿eh? Yo lo tengo ya hace unos años. Incluso diría que por error lo, lo compré dos veces. Porque me gustó tanto leyéndolo en la librería Educa sin gritar de Guillermo Vallenato. Bueno, me parece que una manera de escuchar a las personas es leyendo también sus libros, ¿eh? Entonces, pues si tenemos durante este día, estos días de confinamiento, la calma suficiente y la capacidad cognitiva necesaria para centrarnos y concentrarnos en la lectura de un, de un libro que no hay que por qué leer completo, ¿eh? que nos puede hacer, ¿eh? por ejemplo, asignar responsabilidades, el valor de la atención, autoeficacia. Eh, Indefensión, bueno, tiene apartados que la mera lectura de ese apartado ya nos puede hacer incluso mejor personas. Bueno, pues este libro recomendado. Si te lo ahora, aquí mostramos luchas sociales todos los días en la calle, o parte de la gente todos los días, ¿eh? de manera altruista. Pero es que ahora mostramos la realidad. Ponemos un micrófono, con un micrófono, la cámara, el foco y la gente habla. Pero ¿qué ¿Qué pasa? Que ahora la realidad es que estamos en casa, estamos encerrados. ha habido gente que me ha dicho, haz un vídeo y deja la posibilidad que, que podamos hablar. Pues la posibilidad está. ¿eh? Si la usas o no la usas ya, aquí no hay ni premio ni castigo. ¿eh? Si hablas o no hablas, te vas a llevar un premio y te vas a dar un castigo. Aquí el premio es escucharnos. Mañana más. Mañana más. Y nos seguimos viendo en las diferentes eh, redes sociales. Y estamos en contacto. Ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno en la mayor parte de las ocasiones. Pero escucharnos y escucharnos estos días, escucharnos, es abrazarnos sin manos. practiquémoslo Un abrazo.